Tú te imaginas yo burlao, coronado, con la casa de la vieja y con un carro blindao. Durante la mi van a tener que la lado cuando prende y pegue, que le arranque. Imagina yo lado con una chorea a mi lado Hasta con el Suzuki a pasear pa' todos los lados Si tu papá no cae atrás el Suzuki está afinado Y a todos los demás vos le pasamos por el lado Vivimos tranquilos aquí con mi corillo Me fino y dando cuchillo Pero te palomos ahora mejor en Trujillo Y si me caen atrás es porque yo tengo el brillo Aunque soy sigiloso ando cogiendo sonidos Yo sé que tú estás buena por mujeres no me viro Y la tabla cuarta más yo cumplí mi objetivo Una casa pa' mami asegura mi destino mi futuro debe de estar asegurado Ando en un maquinón para que te ando para todos los lados